Muy contentos, hemos podido avanzar en un proyecto muy importante, creo, para... ...de seguir generando granitos de arena en lo que es la política de Estado... ...que viene desarrollando el municipio de la capital y el gobierno de la provincia... ...contra la violencia de género, contra la violencia particularmente en este caso... Eh, ...contra la mujer. Eh, desde ya agradecer a APOAP, al gremio que nuclea, a los profesionales... De la, administración pública, ...de la administración pública provincial y municipal... ...y particularmente a la comisión de género de dicho, de dicho gremio. Así que con un gran consenso, con unanimidad dentro del cuerpo de concejales... ...hemos podido avanzar en esta iniciativa que como decía hace un momento viene a brindar un granito de arena más en esta política que viene desarrollando el municipio, que implica poder litigar en casos de violencia de género, defendiendo a las mujeres, que implica tener la Casa Florentina Gómez Miranda en Alto Comedero, donde justamente se busca proteger a las mujeres que han recibido eh, hace muy poquito situaciones de violencia. Así que nos parece muy importante en esta temática. Sí, se aprobó la ordenanza de la licencia especial para mujeres víctimas de violencia de género. Es un proyecto que nosotras habíamos presentado desde las comisiones de género de APUAP, en conjunto con las compañeras de CTA Autónoma, de SADOP, aquí hay bueno, muchas compañeras y para nosotras es importante, es una conquista de las mujeres trabajadoras poder tener esta licencia eh, que no solamente prevé digamos, la cantidad de días que las compañeras van a poder tener, las compañeras que estén atravesando situación de violencia doméstica o laboral, eh, sino que pone al Estado de cara a dar eh, respuestas integrales para que estas mujeres eh, puedan salir y romper esos círculos en los que, que están atravesando.